Hola, hola, hola, hola, mis queridos amigos, amigas, amigues. Eh, bueno, en primer lugar, eh, gracias por llegar hasta acá. Gracias por seguirme. Gracias por cada día hacer posible eh, estas transmisiones, estos videos short. Vamos a seguir haciendo videos short, videos cortos. Hoy empezamos con Venus. Terminamos con el... Eh, el planeta de las comunicaciones, el planeta de la enseñanza con Mercurio. Y empezamos con el planeta del amor y del dinero, o lo material más que el dinero. Eh, este es Venus. Y ahora vamos a ver a Venus en los 12 signos, día a día. Hoy nos toca ver a Venus en Aries. Este es el símbolo de Venus y esto es el signo de Aries. Ahí, pasando por Aries, tres palabras claves eh, positivas. Si tenés Venus en Aries o estás estudiando la carta de alguien que tiene Venus en Aries, acordate que son aventureros, son galanes, galanas, no sé cómo se dice en el femenino, eh, y son muy apasionados eso como parte positiva de tener a Venus en Aries pero como parte negativa de Venus en Aries pueden ser desmotivados mediocres e insensibles y recuerden como les digo siempre que ambas energías actúan dentro nuestro es el yin y el yang ¿sí? ya lo van a ir Entendiendo a medida que vayamos avanzando cada vez un poquito más. Bueno, mañana por supuesto que nos encontramos con Venus en Tauro. Mientras tanto les digo, por favor... Eh, no, por favor no. Eh, les pido que si están realmente interesados en aprender astrología que se unan al grupo de Telegram que tenemos, t.me barra curso de astrología. Ahí se arman unos debates hermosos que uno aprende muchísimo de, de astrología. Cada uno de los que están y el, el sábado eh, estuvimos entregando eh, diplomas, el sábado 5 de marzo, esto lo van a estar escuchando después, el sábado 5 de marzo eh, estuvimos entregando diplomas a la primer camada de astrólogos que salieron del centro. Aprender astrología fácilmente. No te pierdas el video. Es muy largo. Está en YouTube. Pero no te lo pierdas. Bueno te mando un abrazo enorme. Muchas gracias a todos. A todas. A todes. Por seguirme. Y nos volvemos a encontrar mañana. Con Venus Centauro. Chau. Hasta mañana.